En este ejercicio nos piden que representemos gráficamente la restricción presupuestaria de un individuo que contase con una renta de 240 unidades monetarias que puede gastar en dos bienes, X e Y, cuyos respectivos precios son P de X igual a 10 y P de y igual a 6. Bien, para proceder a hacerlo lo vamos a hacer en un gráfico con dos coordenadas. Hemos puesto la X en ascisas y la Y en ordenadas, podría haber sido perfectamente al contrario, puesto que son dos bienes, X e Y, no es que Y sea función de X, sino que son dos bienes eh, cualesquiera e intercambiables. Bien, sabemos que si dedicamos toda la renta a adquirir unidades del bien X, lo que podremos comprar será R partido por p de x. Como son dos datos que nos da el enunciado, X será igual a 240 partido por 10 igual a 24. Por tanto, si dedicamos toda la renta a comprar unidades del bien X, podremos comprar 24 unidades. Estaremos sobre el eje de acisas, puesto que i es cero. Bien, podemos comprar 24. Si dedicásemos toda la renta a comprar unidades del bien Y, pues podríamos comprar R partido por P de Y. Todo el dinero dedicado a comprar unidades del bien Y. Eso sería 240 partido por 6, son 40 como vemos ahora mismo en el gráfico. Esas no son las únicas posibilidades, por supuesto, sino que existe una recta, que es esta que acaba de salir en pantalla, que es la restricción presupuestaria que nos muestra las distintas combinaciones de bienes que podemos adquirir con esa renta, dado los precios. ¿Eh? Eh, cualquier punto de esos es un punto factible que podemos adquirir. bien En el apartado B nos pide representar gráficamente lo que pasaría si el precio del bien I varíase y pasase a ser 8. En este caso, como la cantidad del bien I que podrá adquirir será R partido por PDI, ahora es un PDI prima, puesto que 8 es diferente del precio que teníamos anteriormente, Y será igual a 240 partido por 8, que son 30. Por lo tanto, en el gráfico pintamos el punto y ahí está el 30, que son las unidades que podemos comprar si dedicásemos toda la renta a comprar unidades del bien Y. Si dedicásemos toda la renta a comprar unidades del bien X, pues seguiríamos pudiendo comprar las mismas 24 que podíamos comprar antes, puesto que su precio no ha variado y la renta tampoco. Por tanto, ese punto no varía, el del 24. La recta, entonces, va desde el 30 hasta el 24. Ahí tenemos la restricción presupuestaria, que, como vemos, se ha se ha movido pivotando sobre el 24. Se ha desplazado pivotando sobre el 24. Bien, finalmente en el apartado C nos piden representar gráficamente lo que pasaría si en lugar de la variación del precio del bien Y, lo que se produjera fuese un incremento de renta hasta R' igual a 300. De nuevo podemos calcular los puntos de corte con los ejes. Si dedicamos toda la renta a comprar unidades del bien X, pues será 300, que es el nuevo valor de la renta, partido por el precio de X, que no ha variado en ningún momento, sigue siendo 10, son 30. Por lo tanto, lo representamos en el gráfico, ahí lo tenemos, el 30. Y si dedicásemos toda la renta a comprar unidades del bien Y, R' partido por PDI será igual a 300 partido por 6, que son 50. Lo marcamos en el gráfico y vemos la restricción presupuestaria que nos une a ambos puntos, puesto que ahora con esa nueva renta podríamos adquirir cualquier punto de esta nueva restricción presupuestaria. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Porque se nos ha desplazado paralelamente hacia afuera. El desplazamiento es paralelo puesto que no ha variado la pendiente. La pendiente depende de, de los precios y dado que en esta ocasión no han variado los precios, sino que lo que ha variado es la renta, el desplazamiento es paralelo.